Creo profundamente que uno viene al mundo a ser feliz. No tengas miedo de brillar. El brillo, así como la felicidad, es una decisión que se toma todos los días y en cada minuto. Creo que esa tranquilidad de mirarte al espejo, reconocerte, aceptarte, lo es todo.